Recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía. We're Silencio, ¿quién puede ser su amor? Escribe versos Él es su amante Su amor